Hola amigos, bienvenidos a La Cocina de España Hoy vamos a hacer unas lentejas guisadas con morcilla Y los ingredientes son 500 gramos de lentejas, media cebolla, un diente de ajo, nuez moscada Una morcilla Harina que va a ser una cucharada sopera Sal, aceite de oliva y pimentón. Lo primero que tenemos que hacer es echar en la cacerola las lentejas. A continuación también echamos la morcilla y cubrimos de agua. ahora lo que hacemos es pincharla con un palillo por todos los lados y ahora tiene que hervir ahora en una sartén ponemos aceite a calentar una vez que está caliente echamos la cebolla, y el ajo, y lo tenemos que freír bien, y ahora lo que tenemos que hacer es desespumar quitamos bien la espuma y tiene que quedar limpito cuando ya está un poco tostadito hay que echarle la harina se mueve bien y se mezcla bien Y a continuación lo apagamos del fuego, está apagado del fuego y le echamos el pimentón, para que no se queme hay que apagarlo del fuego. Y ahora, lo que hacemos es echar un poquito de agua y a continuación lo echamos en donde las lentejas lo movemos bien ahora le echamos un poquito de sal y no nuez moscada y ahora tiene que cocerse lentamente Ya están las lentejas, yo lo he dejado una hora y media Luego depende de cada lenteja Ahora lo apagamos del fuego Y lo vamos a emplatar Hay un dicho que dicen de las lentejas Las lentejas comida de viejas Si quieres las comes y si no las dejas Bueno amigos espero que os haya gustado las lentejas que hemos hecho hoy Así que ya sabéis